Barbie Franco sobre Griselda Siciliani, dio a entender que Fernando Burlando es turbio y nada que ver. Luego de que la actriz apuntara contra Fernando Burlando, su mujer lo defendió y la destrozó, dio a entender que era alguien turbio y nada que ver. Lee más, en la nota. Tras el cruce que mantuvo con Fernando Burlando, Griselda Siciliani aseguró en sus redes sociales que cada vez que nombraba a Juan Dartesia, al abogado recibía mensajes violentos y amenazas. Tras sus palabras, Barbie Franco defendió a su pareja en Twitter. Sin embargo, este viernes la morocha volvió a limpiar la imagen del abogado. Me pareció raro. Dio a entender que era alguien turbio y nada que ver. https2.s barra barra pbs. twin. Con barra ext tw video tum barra 1114177246565158912 barra pu barra in barra dzl 4shapcrank 7qq. Format igual jpegate name igual small. Él está haciendo su trabajo y todos tenemos derecho a tener un abogado. Está defendiendo a su cliente, continuó haciendo referencia a D'Artes. Luego opinó sobre el colectivo de actrices argentinas, en el cual Griselda forma parte. Siento que a veces son muy violentas. Está buenísimo todo lo que arman y se habla de las situaciones de las mujeres, pero siento que van con violencia. El tweet de Dolores Fonzi contra Burlando fue un montón y, ¿por qué?. Estaría bueno decirlo, pero de otra manera. Se lo dijo de una manera bastante agresiva, agregó enojada en Los Ángeles de la mañana. Y por último volvió a hablar de letrado, él es súper bueno y está cumpliendo con su trabajo.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 https2.barra barra pbs. twin. con barra ex tw video tum barra barra pu barra in barra de zl l cuatro 7 crank igual igual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 https 2 barra pbs twin con barra ext-tw-video-tum-1114177246565158912 barra pu barra in barra de zl 4 shapcrank 7 qq format igual jpegate name igual smal